Herid, dulcísimo Jesús mío, las entrañas de mi alma con el dulce dardo de vuestro amor. Para que yo desfallezca, y me derrita por amor de vos y por deseo de vos. Y por eso deseé salir de esta vida, para venir a unirme perfectamente con vos en la eternidad. Haced que mi alma tenga siempre sed de vos, que solo a vos busque, solo a vos hable, solo a vos encuentre, y todo lo haga solo por gloria de vos. Haced que mi corazón esté siempre fijo en vos que sois mi única esperanza, mi riqueza, mi paz, mi refugio, mi herencia y mi tesoro. Así sea.